Bienvenido a volver a nuestro canal. Hoy te enseñaremos cómo ver la contraseña de Wi-Fi que está conectado. En primer lugar, entra en Configuración, selecciona Wi-Fi, signo de exclamación, contraseña, presiona Contrata, ingresa a contraseña de bloqueo de pantalla, copia la contraseña, pegar la contraseña. Ahora, olvida la contraseña de Wi-Fi y aprueba la contraseña de Wi-Fi. ¡Listo!